La lectura es el, lo primero que uno que, que le, que le seduce digamos ¿no? Yo me acuerdo, había siempre había varios libros en mi casa Pero me acuerdo uno que se llama Secesión de Proción es un libro de ciencia ficción de Jean de Fast, que yo pensé que no existía, hasta que lo he encontrado después, el librito justo, y, y ese me, me encantaba, ¿no? Y obviamente, todo lo que es la isla del tesoro, todo ese tipo de, de libros me encantaba, ¿no? Y a los 13 años, justamente, eh, o 12, me acuerdo, eh, empecé a leer Vallejo, que no entendía nada, pero me encantó, digamos, ¿no? Yo creo que eso me, me estaba marcando, y, y ahí ya tenía la la idea un poco de escribir, ¿no? incluso hice un libro que se llamaba Mi pequeña parte se llamaba, ¿no? pero era un libro que estaba un poco contaminado con, con cierta influencia de Anthony de Melo, digamos, ¿no? entonces tenía como esa, esa mirada y ahí es donde... ¿Dónde estará ese libro? Pero eh, yo, según yo, había escrito, me lo impreso, incluso había una feria del libro, de las primeras creo que la segunda en La Paz, y llegó JJ Benítez, de, del Caballo de Troya que siempre está aquí porque está buscando ovnis, no sé qué, hay todas las historias por ahí y, y le he ido a dar el libro, así, ¿no? Y obviamente no me ha dado ni la más mínima bola, pero eso, ¿no? yo creo que ahí empezó un poco lo... y ya después, sí, después de ciertas cosas que me pasaron justamente a esa edad y he decidido escribir más en serio eh, Puedes un cliché, pero también en esa época apareció eh, en mi casa Felipe Delgado y yo leí así, ya me encantaba, tal vez no lo entendía mucho y obviamente lo típico, ¿no? me gustaba Borges, digamos. me gustaba Cortázar, entonces estaba fanático, andaba con mis libritos de Borges, todos los cuentos, estaba chocho con eso. Entonces esas eran mis primeras influencias. ¿no? Me operaron el corazón, yo, yo nací con un problema congénito de coartación aórtica y eh, me acuerdo que era un domingo mi mamá me dijo, tenemos seguro por mi trabajo, vamos a medirnos la presión. Ya vamos, me vine en la presión y tenía una presión pues así escandalosa. ¿no? Hasta que el cardiólogo dice, ya, si no te operan, te vas a morir, digamos. Y ahí me operaron en Estados Unidos, gracias a un programa de niños. Pues, todavía yo entraba como niño, tenía 13 años, y me operaron gratis. La operación salió mal, me dieron la interna, no me volvieron a operar. Y un poco ahí cambió mi ma manera de ver las cosas, y ahí he dicho, ya, pues, voy a ser escritor, nomás". pues, uh, esa, es, esa experiencia me forzó. Me, pues, siempre me interesaba, digamos, no. pero después de eso sí ya es una decisión consciente, digamos. Bueno, el libro yo nunca lo he vuelto a leer, ¿no? O sea, y nunca volvería a leer ningún libro que he publicado, ¿no? Porque yo creo que el momento que uno suelta, ya suelta, ¿no? Y ya es el propio libro el que sigue su camino, ¿no? Ahora yo siempre sentía que ese libro venía con mucha energía. Eh, justamente Jesús Sagasti me decía que el primer libro es un regalo. Yo así lo he sentido, ¿no? porque llegó como un regalo. ¿no? Yo, eh, casi solito se escribió, digamos, lo vamos a poner así. ¿no? Y eso a mí me parecía fascinante porque ahí entendía que, que tiene que tener su propio camino. Ya ha tenido un camino maravilloso, digamos, ¿no? ha llegado a donde ha tenido que llegar, a, a, tiene demasiadas ediciones, lo han publicado en Francia, en Argentina, pero de alguna manera yo presentía. Que ese libro iba a ser así, ¿no? Obviamente, de unos días antes de publicarlo, me ha venido una depresión. He hecho esta es una basura, no quiero saber. Yo creo que eso pasa a todos. <ríe> y mi hermano, que, mi hermano Mario, le digo eso y el otro, que se pone a llorar diciéndome, no, y ahora, digamos. ¿no? Pero eran unas histerias de, de empezar, ¿no? Y después, ya, justamente fue muy linda la chaya, ¿no? Ha sido muy lindo ese día. Hemos hecho una mesa eh, para la Pachamama y. Y estaba lleno de sol. Justamente era por estas fechas, ¿no? Era un poco más en diciembre. Estaba lleno de sol y de ahí se nubló y empezó a quedar un poco de lluvia. Y la gente le imprenta porque yo lo, lo autopubliqué. Cuando vio eso dijo, ah, esto va a ser pues una bomba, me han dicho. Sí, esto va a ser increíble, ¿no? Había un permiso ahí. Y así bien lindo porque después hemos comido fritanga y en esa fritanga estaba pues harta gente, estaba la blanca, estaba Jesús Urzegasti, la blanca Bitúter, estaban unos, unos personajes como Jacobo Frank, digamos que eran de la vieja guardia, compartiendo con los insolentes de mis amigos, estaban hablando ahí entre el viejo de Jacobo, que pucha tendría que pues, ser porque unos 80 años, algo así, discutiendo de porno con mi amigo Álvaro Loaiz, entonces era de todo, ¿no? y después eh, Jesús agarró y como griego, Digo, como festejando como Zorro el griego, tiró un plato y después todos los platos se han tirado. O sea, hemos hecho todo un, un festejo y había había gente muy querida, ¿no? Había mucha gente que estaba ahí y, y a mí me sorprendía que para un libro de, de, de alguien tan joven venga toda esa gente, ¿no? estaba por ejemplo, también un querido amigo, Marcos Sainz, digamos, que después desapareció. Entonces, a veces cuando uno vuelve a sus memorias, realmente se da cuenta que, que hay mucha gente de ahí que ya no está, ¿no? Y que estaba en ese momento, ¿no? Sí, muy grata, ¿no? Además que yo escribía, digamos, todos los días. Tenía mis... Cada escritor tiene sus rituales, que tampoco tiene que estar contándole a todo el mundo, digamos, ¿no? Pero yo tenía horarios de escribir y estaba muy metido en eso, ¿no? Y la otra suerte fue que... Eh... Lo leía con Jesús, ¿no? Con Jesús Osagasti, ¿no? Entonces él realmente ahí me dio, yo creo, la mejor mano, porque, por ejemplo, el capítulo del medio, que era un poco más arriesgado, yo llegué con ese capítulo y he dicho, no, esto es muy arriesgado, y Jesús me dicho, no, es tu primera obra, tienes que arriesgarte, digamos, ¿no? Entonces, si no hubiera tenido seguramente su consejo y su guía, tal vez eh, no me hubiera arriesgado tanto, ¿no? Que lo difícil de que una obra primeriza, digamos, le tenga mucho éxito es que te condiciona mucho, ¿no? O sea, la gente está esperando. Y, y ahí también recibí un consejo Jesús que me dice: Mira, tú puedes repetir la fórmula. Bueno, entonces puedo decir ya, cuando se ha hecho despierte se ve algo parecido y hay algo parecido y yo creo que, y hay muchos artistas que son así, ¿no? O les funciona algo y lo repiten hasta el cansancio, ¿no? Entonces más bien yo tenía la conciencia de que tenía que ser algo totalmente distinto, ¿no? Entonces de lo que, la primera novela era súper estructurada, súper matemática en la segunda, en y Púrpura he tratado de que sea más eh, eh, no sé, pues más visceral que salga así lo que salga sin corregir mucho, y en la tercera he tratado de, de juntar como las dos, pero siempre sabiendo que la línea que, que sigue, yo creo que, o sea, si volvería a leer los libros, tal vez la encontraría, pero para mí siempre trato de que sean diferentes y en el fondo creo que son bien parecidos, ¿no? Pero eso es lo que va uno haciendo, ¿no? Es difícil esa pregunta, ¿no? Porque, digamos, para, yo creo que para el escritor, cada libro tiene un regalo, ¿no? un regalo que, que viene con el libro. ¿no? Ese regalo es un regalo súper personal, fuera de todos los regalos que uno no los puede decir, digamos. Creo que cada uno te trae una enseñanza muy importante, ¿no? Entonces, eh, obviamente que uno quisiera más el último, digamos, pero también hay cariño por los otros, es, es difícil, ¿no? Pero más me quedaría con, con los regalos que he recibido con cada libro, ¿no? Que son a veces pequeñas frases que uno entiende en todo su esplendor y poderío, digamos. ¿no? yo siempre lo considero un maestro ¿no? que puede ser un clicheto porque él realmente eh, hay muchas cosas que creo que he aprendido con él de la escritura es, para mí es el mejor escritor que tenemos en el país y por eso mismo es tan poco leído digamos. yo sigo pensando que es un regalo que los bolivianos tenemos que abrir toda su obra porque es una obra que está hecha Está escrita con sangre, ¿no? Y esa misma anécdota yo la he entendido con él, ¿no? Hemos tenido un viaje, nos ha invitado a un viaje al Chaco, a mí y a unos amigos, a mi amigo, a mí y a mi amigo Fernando, el Ferdi, y hemos ido con él, digamos, yo ya he publicado el 2 de diciembre la novela, y el 15 de diciembre nos hemos lanzado por Tarija, después hemos ido hasta el Chaco, hemos conocido su familia, todo, ¿no? Y era muy interesante porque él recién había publicado un libro que se llamaba El último domingo de un caminante. Y ese libro es como la vuelta, porque Tirinea sale la gente de la, del Chaco y va a la ciudad. En cambio, en el último domingo del caminante, vienen los de la ciudad en un camión y llegan a, a, donde, a Las Conchas, que es un caserío, digamos, que está muy cerca de Orbilly, en el, el más lejano del mundo, remoto. Y llegan al amanecer a las 6 de la mañana entre las sombras y los recibe Santos Gallo. Ta. La cosa es que estábamos en un camión a diésel después de un gran trayecto que hemos hecho con, con su familia, con sus hijitos que eran bien pequeños, con Zulma, con su mujer. Y llegamos a las 6 de la mañana a las conchas y nos recibe Santos Gallo. ¿no? Entonces eso empezó un poco a ser. Y después pasaron muchas cosas. ¿no? Hemos ido a, a, a encarnear un, un chivo, estábamos tomando vino, unas historias. Y de pronto eh, nos despierta, digamos, porque nos habíamos eh, dormido por el, por el vino, el vino toro, y había un escándalo, ¿no? porque había unos forajidos que estaban tomando también ahí, y había otro tipo que vino de la Argentina con el que tenían problemas, porque en el Chaco, la Argentina y el Paraguay, todos del mismo sentido, y, y sacó un cuchillo, y Jesús le quitó y estaba con sangre, porque empezaron a pasar cosas graves. Y a mí lo que me sorprendía es que esa escena aparece en la novela, digamos. ¿no? O sea, ya me, me habíamos leído, entonces, yo más que me impresionarme de la sangre o del cuchillo, me impresioné de que esté pasando lo que está escrito, ¿no? Y él a mí me ha dicho algo que me ha quedado toda la vida, me ha hecho se escribe con sangre. Y me ha mostrado su mano, ¿no? Y para mí eso ha sido súper iniciático y yo creo que con eso eh, puedo resumir todo lo que me ha enseñado, digamos. Claro, es, es raro eso, ¿no? De decir, ah, ya estas es mis novelas en la Paz, ahora estas es mis novelas en la selva, pero yo lo hago así, ¿no? O sea, me parece que... Creo que el paisaje se subestima un poco, ¿no? O sea, yo creo que... Ah, sí, es el paisaje, digamos, como si fuera el escenario, ¿no? Pero yo creo que, sobre todo si uno, por ejemplo, lee ese gran libro que tiene Villésama Lima, que se llama La Expresión Americana él ahí realmente tiene otro entendimiento del paisaje, ¿no? Y veo que, digamos, todas las, las, las teorías ahorita más en boga de, de la de la cultura visual, por ejemplo, y de muchas de esas cosas, ya le dan otro valor, otra significación al paisaje. Entonces, yo creo que el paisaje es importante asumirlo así, siempre y cuando esté cargando el sentido que uno está buscando, ¿no? Entonces, yo creo que esa es, esa es la fuerza del paisaje, ¿no? Entonces, por eso fue, suena raro eso, ¿no? Ah, esta es urbana, esta es la paz, esta es la selva, pero para mí es muy importante porque de alguna manera también está proponiendo un orden del mundo, una cosmovisión de las cosas, donde se está manejando este relato, digamos, ¿no? escribir que en ese sentido no le diría nada a ningún autor digamos ¿no? yo creo que cada uno tiene su búsqueda y sus cosas no o sea hay gente que tal vez puede escribir de algo que nunca ha estado digamos no y, y tal vez le sale muy bien y tiene otras formas de a mí no me sirve eso no yo, yo necesito palpar necesito sentir el lugar y creo que obviamente creo que es importantísimo desplazarse no por algo siempre pongo esa frase de Pessoa que me encanta que es el viaje es el viajero lo que vemos no es lo que vemos, es lo que somos. ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera ese paisaje se puede interiorizar adentro porque te está dando un recorrido interno que te hace descubrir ciertas cosas de tu misma geografía interior, digamos. ¿no? O sea, eso tiene que ver con con la, la mirada que uno tiene al mundo, ¿no? O sea, hay lo que se dice el régimen diurno y el régimen nocturno, ¿no? Entonces, que también tiene que ver con Apolíneo, con los dionisiacos, digamos. Entonces, yo creo que esos estados de conciencia son muy importantes también para o sea, no estoy haciendo apología de nada, pero para entender cómo un mismo personaje puede encontrarse en contradicción, renovarse, cambiar, hacer otra cosa, y por eso me parecen súper interesantes, porque te sacan de, de, la, de la máscara, digamos, ¿no? y eso siempre me ha parecido interesante, o sea, interesante es una palabra terrible, digamos, No siempre me ha parecido <risa> eh, motivador, no, no sé, no encuentro la palabra, pero... Siempre me ha llamado la atención eso, ¿no? Y creo que eh, no es algo que yo busque, sino que aparecen los personajes y está ahí. Y bueno, y el alcohol, y sea, que sean menos alcohólicos mis personajes, pero es algo que también yo creo que está en el paisaje, pues, ¿no? Y está en nuestra cultura, digamos. Es que es raro. Yo, la verdad es que yo no pienso mucho lo que estoy escribiendo. Más bien trato de no pensar, trato de, de, de que se vaya formando la historia de no sé dónde, digamos, pero esa es un poco mi apuesta, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente siendo Coya como soy, digamos, hijo de las montañas, eh, ahí te das cuenta que la piedra, la piedra no cambia con el tiempo, es muy difícil, tiene que pasar mucha agua para poder orar la piedra, para poder marcarla, y lo mismo, ¿no? O sea, en el altiplano tú ves a una persona que está ahí y te dice, tengo 80 años y parece de 50, y está pues conservadísima, no solamente por el clima, sino también por el trabajo, me imagino, ¿no? En cambio en la selva todo es instantáneo, la vida y la muerte están conviviendo en la misma, y en el fondo es eso, ¿no? Ya lo, lo han dicho miles de veces, miles de personas, el mismo science, vida y muerte es la misma cosa, porque es la misma cosa, digamos, ¿no? O sea, es raro dividir esto es vida, esto es muerte, porque lo que tiene vida tiene muerte, digamos, ¿no? Y eso es parte de ese ciclo, de es esa circularidad. Y en la selva se hace mucho más evidente, ¿no? Porque realmente ahí tú puedes dejar, o sea, al Cidile sale modo, digamos, ¿no? O sea, entre hongos, digamos, entonces cualquier cosa que... O si, digamos, estás cocinando un arroz y pruebas con la cucharilla y vuelves a poner la cucharilla, se pudre en dos horas, digamos, ¿no? Entonces ahí está la, la, la, la, la efervescencia, digamos, de la vida, pero que está por eso mismo muy cercana a la muerte, ¿no? la verdad no sé si me atormentan mucho ¿no? o sea, pero eh, como te digo trato de estos son mis rituales de escritura ¿no? yo a veces digamos en la última novela he eh, hecho primero una estructura y de ahí como que la he vaciado con cosas que iban pasando, entonces no es que estaba nada planificado, ¿no? yo soy muy así, digamos sino que más o menos quería que se vaya construyendo, porque a veces creo que nuestro, nuestro vigilante diurno, digamos, eh, a veces te puede perjudicar, ¿no? o sea, te, puede, te puede evitar que tú puedas llegar a decir ciertas cosas. ¿no? Entonces, no sé, si, tal vez el atormentarme es eso, ¿no? En, en no encontrar ese, ese momento. ¿no? Entonces es bien difícil porque no es que, yo no soy de esos que se levanta a las 8 de la mañana y de 8 a 10 escribo, no no funciona así. ¿no? Más bien trato de estar dispuesto cuando estoy escribiendo, cuando estoy en un proyecto, para que cuando venga yo pueda estar escribiendo. ¿no? Pero no forzarme así no, no, no lo logro, digamos. Yo era bien, hasta ahora, hasta el día de hoy, me fascinan las matemáticas, ¿no? Y todo lo que es eso, me, me encanta ¿no? Y también eh, soy mucho de números, digamos. Yo me acuerdo de cumpleaños de todos, eh, veo las fechas, coincido, me acuerdo de qué fecha era esto, o, o busco la fecha exacta para publicar, que tenga que ver con eso, pero no, con, no leyendo un manual de numerología, sino más bien en tratando de entender qué significa ciertos números para mí, digamos, ¿no? Entonces, sí lo uso mucho, ¿no? O sea, hay el 5 y el 9, por ejemplo, son números, y el 23 que yo los, eh, los trato de usar en, o sea, que secretamente o tal vez evidentemente, no sé, pero están muy metidos en, en, en, mis, en mis cosas, digamos. Eh, el cine llegó también como parte de los regalos de, de Salatier obviamente siempre me gustaba el cine no yo, eh, han cambiado las cosas no porque ahora un niño muy difícil va a ir a los nueve años a apagar la luz digamos ¿no? entonces pero yo sí iba pagando así todo y me iba ahorrando hasta que un día me he hecho socio del club o mi video era el socio 848 digamos y eh, era, tenía nueve años, así, mis papás no sabían. Y ¿no? yo me sacaba películas así de Bruce Lee, de todas, y veía todo. Entonces, yo creo que siempre me ha gustado, ¿no? Pero después con la literatura ya me, me quedé con eso. Y cuando saqué esa lechura, eh, lo leyó Paula Agassi, ¿no? Leyó la novela, que es una persona que yo respeto demasiado, es un gran amigo. Y él leyendo la novela me llamó. Me dijo: Me encantó tu novela, quiero que escribamos un guión. Y yo le he dicho, no, yo nunca he escrito un guión, no, nada que ver, ¿no? Y me ha dicho, vas ah, a escribir, ¿no? Y quería una comedia popular, digamos. Y yo, ya, pues, o sea, porque igual hay que meter, porque... Creo que también tenemos que tener el desafío de tratar de llegar a todos, ¿no? No, no, no quedarnos en, en esos que te van a entender, digamos, ¿no? Entonces, ahí hicimos en no Entonces, ahí, para mí fue excelente, me divertí mucho, me, me, me encanta ese guión, digamos, me parece chistoso. No sé cómo la película, cómo estará, digamos, hace rato que no la veo. Y después de eso... O sea, mi hermano menor, el Carlos, que es director de cine, también tenía un interés muy fuerte desde niño, ¿no? Él andaba todo el día con su cámara filmando, todo el día, todo de chango, ¿no? Entonces, y él estaba en, el, en su curso, estaba su mejor amigo, el Pablo Paniagua, que era su gran director, digamos, ¿no? Entonces, estaban siempre metidos en eso. De ahí yo fui asistente de dirección del Pablo, después fui asistente de dirección de La Mela, en una película que, que, que no salió todavía, o sea, que era sobre Sainz. Y después, eh, Hicimos Hospital Obrero con Germán Monge, ¿no? y ahí, ahí incluimos a muchos de nuestros amigos, porque teníamos un grupo de amigos que, y que no habían hecho mucho cine, no habían hecho nada, y decíamos: Ya, entonces tú vas a hacer vestuario, todo esto, y después toda esa gente se quedó con esas funciones, ¿no? y de ahí ya se ha profundizado en eso, ciertos modelos de producción, y ya me quedo más como productor, ¿no? igual siendo guionista, pero mi trabajo principalmente es en, en producción, ¿no? en manejar la plata, los contratos, todos. ¿no? Entonces, de ahí hemos trabajado también con alguien que conocíamos mucho, que también era muy amigo de Pablo, y que todo estaba juntado que es Kiro no y con Kiro yo digamos participé tuve la suerte de participar de productor en línea en Viejo Calavera y ahora último en esta película que es el Gran Movimiento es el director de producción ¿no? entonces eh, lo, lo increíble del cine es que es una de las pocas profesiones que te permite entrar a lugares que nunca entrarías digamos, ¿no? o sea, conoces la casa de Doña Mercedes, digamos, ¿no? en el alto y que tú le, le toca el cine, entonces puedes entrar a ver en realidades. obviamente es muy invasivo el cine, no es muy abusivo también ¿no? pero eh, yo creo que digamos que puedes extraer para, para la literatura es que realmente conoces cosas que, o sea, tendrías que ser, no sé cobrador de impuestos o de ir a dejar facturas de la luz o algo para poder entrarte a tantas casas ¿no? y poder conocer tantas realidades y tanto, entonces el cine es y, y lo que me encanta es el trabajo en equipo ¿no? o sea, sobre todo con esas personas con mi hermano, con Kiro, con Pablo con, con, con Fer y con varios de ellos siempre trabajamos de una manera eh, especial ¿no? o sea, y como yo creo en ellos con, que tienen demasiado talento, yo no considero que yo tengo talento en el cine pero sí soy buen organizador digamos ¿no? entonces al momento de organizar de ver la logística, la plata sí, en, pero ellos tienen el talento artístico digamos, creativo que, que, me, que me parece genial, es un, para mí es un muy capos, ¿no? Y también, o sea, con Paulo, Agassi, eh, eh, yo aprendí mucho de producción con él. A mí me parece el mejor productor de Bolivia, digamos, ¿no? es realmente... Y, y, y también tenemos una amistad bien grande, ¿no? Con él hemos hecho varios guiones, pero no han salido muchos. Así es la vida del guionista, pues, ¿no? Porque de los 10 que haces, uno sale, digamos. Así es la vida, ¿no? No sé, la verdad. O sea, a veces es que lo veo muy distinto porque... Eh, eso me pasa, ¿no? Porque yo, yo soy docente de guion, digamos, ¿no? Y cuando yo pienso cómo poder enseñarles, bueno, enseñarles, digamos, o facilitarles, digamos, que puedan eh, tener mejores herramientas para hacer un guión, yo me vuelvo un súper estructuralista, digamos, ¿no? entonces ya tienen que hacer así, así, ¿les? porque también el guión tiene que ser súper ordenado también en muchas cosas para que funcione, ¿no? Entonces eh, y eso no lo hago en la literatura, digamos, o sea, es como que las clases, los talleres de escritura que doy en guión son de cosas que yo nunca haría, digamos. Entonces, pero también, o sea, ahora en el no de cuentos que estoy haciendo, más bien estoy aplicando lo que enseño, digamos, a ver qué tal, es, qué tal sale, digamos. Porque veo que funciona con, con mis estudiantes, ¿no? Mil veces escribí narrativas, ¿no? Porque el guión, digamos, es una obra literaria, pero. Hay que entenderlo. Bueno, yo, yo pensaba que decía Doc comparato esto, pero después descubrió que otra persona lo dice. En el fondo, el guión es como una crisálida y la película es una mariposa. En cambio, la literatura ya es la obra terminada, ¿no? O sea, el guión, en el fondo, no está hecho para el espectador, digamos, el guión está hecho para el equipo de producción, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente que no... Además que eh, la escritura dramática, digamos, es una escritura que está totalmente desprovista de imágenes, de metáforas, de todo esto. Entonces, es muy difícil, a mí me ha costado eso, venir de la narrativa, donde tú tratas de jugar con todas las imágenes, y, y estar en el guión. O sea, porque, o sea, es como, siempre digo, es como si un mago perdiera sus poderes, digamos, ¿no? Porque el lenguaje ahí solo tiene una función descriptiva, ¿no? es una función informativa. Y eso es lo difícil, ¿no? porque tienes que narrar las acciones y más bien lo que tienes que pensar muy bien es cómo ver en acciones las cosas. ¿no? Y eso a veces nos cuesta mucho. ¿no? En cambio, en la literatura tú puedes hacer otras cosas. Y hay otra diferencia también grande es que el guión siempre es parte de un proceso ¿no? y colectivo. ¿no? O sea, para mí el guionista eh, es lo mismo que un director de foto, que un director que está en subordinado al proyecto y tiene que dar su conocimiento técnico para ese proyecto. ¿no? En cambio, en la literatura es el momento de mayor libertad que uno tiene en la vida. Digamos, ¿no? O sea, tienes tu, tu papel, tu lápiz, tu, tu computadora y listo. ¿no? ¿Eh? Y eso es también otra gran diferencia. ¿no? Es totalmente individual. Por eso el cine me gusta, por lo colectivo. Ahora, yo no sé cómo hacer escribir a cuatro manos con alguien, no sé, tal vez sería interesante, digamos, pero yo no, tal vez yo no podría. ¿no? Es una pregunta bien compleja, ¿no? Primero, ¿existe Bolivia? Digamos, ¿no? Es la primera pregunta. y ¿qué es lo que Lo que yo sí sé es que para mí, este país, o sea, para mí personalmente, es nomás un camino de aprendizaje, ¿no? O sea, a mí siempre me ha, es una vía para aprender, ¿no? o sea, y para un, buscar un conocimiento, ¿no? Entonces, a mí siempre me interesa viajar por todo. Bolivia. Yo tengo la suerte de conocer muy bien Bolivia, digamos, ¿no? O sea, no solamente las ciudades capitales, sino varios pueblos intermedios y varios lugares. Y como en esta descripción que te digo de, de PSOA... Lo que vemos no es lo que vemos, es lo que somos. Ahí encuentras también en estas partes de Bolivia otra cosa, ¿no? Finalmente, para mí sigue siendo un misterio, ¿no? Lo que sí yo sabía, digamos, cuando he salido del colegio, mi padre me ha dicho, que ir a estudiar a México o a Argentina? Y yo le he dicho, o bueno, cualquier cosa que yo haga, la quiero hacer aquí, ¿no? O sea, no quiero que, ah, me he formado allá, entonces por eso puedo tener... Entonces quería ver cómo podía yo educarme con lo que tenemos en este país, ¿no? Sí, o sea, cuando me entro a lo boliviano, y me vuelvo más boliviano, ¿no? Y me pongo más cococa, de mi sabiandina, los bosques escuchamos, las cuecas amo, digamos, ¿no? Entonces, me, me, eso me cautiva, o sea, es, es mi alma, ¿no? Pero el peligro con eso es que muchas veces se puede pasar al otro lado desde ese nacionalismo estúpido, digamos, y pensar que, que es así la cosa, ¿no? Pero a mí este país es, es lo máximo, digamos, o sea, no me movería de aquí ni, ni... Bueno, no voy a decir eso porque cualquier cosa puede pasar, digamos, y tal vez me escapo, digamos, pero no, por el momento no me iría de aquí jamás, digamos. ¿no? Es que es una pregunta súper general, ¿no? Yo podría hablarte de ciertos autores... Eh... En general, eh, creo que como siempre hay cosas muy interesantes, muy, muy auténticas y búsquedas, y muchas de ellas quizás no, las, no están muy bien en el radar, digamos, eso los hace más impresionantes. Pero sí veo que, eh, y no solo en Bolivia, sino en todo lado, que, por ejemplo, las redes sociales eh, de alguna manera tergiversan también esto de la literatura, ¿no? O sea, todo el mundo puede decir, ah, ya, yo soy poeta digamos, ¿Eh? Mi poema, entonces, sí, pueta, siete likes, entonces, diez likes o cien likes, entonces, eh, hay mucha gente que juega con eso, ¿no? Y no sé si eso, por lo menos, obviamente, yo no lo voy a aconsejar a nadie, cada uno que haga lo que quiera, pero a mí esa no me parece la manera, digamos, ¿no? o sea, yo creo que cada obra tiene que estar en donde tiene que estar y llegar como tiene que llegar. Entonces, creo que hay un poco de ansiedad en muchas... Eh, propuestas, una ansiedad de, de ese tipo de ansiedad, un ¿no? tipo de reconocimiento virtual, digamos, que, que tergiversa ciertas cosas. ¿no? Ahora, yo, no sé, todo el mundo había a poeta, digamos, ¿no? yo, yo más bien, digamos, yo quisiera ser poeta, ¿no? pero cuando eso significa que intento, intento, intento, intento, porque para mí la puede ser lo máximo, ¿no? Entonces, hay una cierta, eh, no sé cómo decirlo, pero... Hay cierto empobrecimiento que viene de ese lado. ¿no? O sea, yo creo que eh, un poco nos marea la realidad eh, toda este, esta influencia que tenemos. ¿no? Si uno se puede pensar, son como 900 generaciones que tiene la humanidad y en, eh, eso lo dice también Comparato. Y en el año 73 se, se inventó la escritura. ¿no? Y los cambios que tenemos ahora, imagínate lo que ha cambiado la escritura a la humanidad. digamos, ¿no? y, en esta, ni siquiera hemos completado una generación para todos los cambios que han habido con las redes sociales y con toda la manera de pensar la verdad, la posverdad, la manipulación, la forma de emocionarla. Yo no hablaría yo no de redes sociales porque redes sociales no tienen nada, son redes virtuales. No realmente... Eh, uh, sirven para una manipulación también muy profunda de muchas cosas ¿no? y quién está manipulando ahí, quién está moviendo los hilos, generalmente no es la, la gente que tiene mejor intención, ¿no? entonces yo creo que todavía no sabemos el efecto que tiene a nosotros como humanidad digamos. yo creo que recién lo vamos a entender en dos tres generaciones, nos vamos a dar cuenta cómo ha cambiado el mundo por completo con esto ¿no? porque realmente es algo muy delicado para mí, muy muy delicado ¿no? o sea, o sea, la verdad se vuelve dar con la emoción y en la emoción ya no importa lo que ya en, no importa nada, digamos, ¿no? Entonces, de lo que tú podrías decir que estamos, pues, así con la biblioteca babilona, que todo está y te podemos encontrar que es verdad, tú puedes encontrar todo, nos damos cuenta que, en el fondo, aunque tengamos todo eso, vamos a seguir con las mismas cosas de siempre, ¿no? Y más bien nos vamos a empobrecer más, ¿no? O sea, tal vez es mucho más... No sé, pero es como los vinilos, ¿no? Antes, digamos, pucha, estabas enamorado, o sea, no en mi época, porque yo no he llegado a eso, pero digamos, mis padres estaban enamorados. Entonces, pucha, yo tengo el último de Pink Floyd, digamos, o este, o este de Aretha Franklin, que no sé qué. Entonces te prestabas el vinilo y escuchabas la canción y hasta esta noche préstame, mañana, digamos. Entonces el valor que uno le da a eso es muy distinto a tener toda la biblioteca que ya no sabes qué más escuchar, digamos. ¿no? Entonces eso es lo que pasa con todo, ¿no? O sea, realmente perdemos el, el, el, la importancia, el valor, el el significado de lo que es la búsqueda, ¿no? de lo que es lo único, lo que es el aura que uno encuentra en ciertas cosas, justamente por cómo está esto. ¿no? Entonces yo creo que no nos damos cuenta, pero realmente, bueno, tal vez sí nos damos cuenta, pero es imposible saber lo que nos está pasando. Es imposible, necesitamos una distancia y esa distancia no la tenemos y, y no creo que sea algo favorable, la verdad. Sí, yo creo que sí, o sea, que contaminan ciertas formas de, de, de difusión, ¿no? O sea, más o menos si no estás en las redes, no estás en ningún lado, digamos, ¿no? Entonces, eso es eso es fuerte, ¿no? Pero yo creo que también va a generar que, que se salgan del radar muchas propuestas, ¿no? Y, y que más bien las encuentren las tengan que encontrar por otros medios, ¿no? Eso puede ser muy positivo, ¿no? Pero obviamente es, es, es muy renovador, hay muchas... Hay muchas propuestas de todo tipo que me gustan mucho, y, pero son bien distintas. Y eso yo creo que mientras más distintas sean las propuestas, más enriquecedoras para el país. ¿no? Creo que ha habido mucho tiempo que se monopolizaba digamos la forma de escribir, ¿no? el estilo. ¿no? O incluso la temática, ¿no? esa división que siempre hacen, ¿no? literatura de la guerra, chaco de la guerra, ya. Yeah. Pero yo creo que en este momento sí hay búsquedas muy distintas, ¿no? que tienen además diferentes niveles de diálogo con, con otras literaturas. ¿no? Pero eh, yo creo que hay una tradición en Bolivia, ¿no? y esa tradición es para mí la mejor. Digamos, ¿no? Son Borda, Jaime Sáenz, Jesús Usagasti, René Vasco Pé. eso sobre todo, pero hay de todo, ¿no? hay muchos más. No, es que también tampoco soy tan viejo como para ser de una generación, ¿no? pero eh, sí tengo contemporáneos, digamos que yo creo que sí, mi generación, le vamos a poner así, o los de mi edad, eh, han escrito a, a diferencia de la generación que está un poco antes que nosotros, que no ha escrito mucho, ¿no? entonces ahí ha habido como un hueco, no en cambio después han salido las propuestas no sé, pues, desde el del Maxi Barriens, de Rodrigo Asbun, de la Lili de William Urrelo, de varios, que al mismo tiempo estábamos también escribiendo, aunque sean muy distintas, tal vez algunas de ellas no son tan distintas entre sí, pero creo que sí, digamos, ¿no? y eh, todos ellos yo los respeto mucho y los congelo a mis amigos, y quizá no compartamos la misma manera de ver la literatura Para nada, digamos ¿no? o sea, Pero a mí me parece eso más bien súper positivo ¿no? Fucha, es que primero Que es eh, generalizar así Yo más bien explicaría eh, Tomando como ejemplo a Jesús ¿no? O sea, estamos hablando de una persona Que ha nacido en, en Un ojo de agua En un lugar donde no había plaza ni había iglesia En, en un destino de, Que debería ser campesino y que a partir de los sueños llega a escribir en una ciudad, ¿no? llega a, como él llegó a, a un hotel de mil estrellas, como él decía, y, eh, y después se, pone a, y se encuentra en su llegada con muchos de los que estaban por ahí, digamos que había toda esta movida ¿no? de la tradición justamente, y después hace un gran trabajo periodístico que yo creo que lo ha, lo, lo ha ido a trabajar como en la, en la pulida, en la filigrana de la palabra. Y, tiene una postura totalmente ética, ¿no? o sea, tiene una ética más o menos, no es una postura ética, tiene una ética muy fuerte, ¿no? o sea, el valor que le da a sus obras es tan importante que él ha tenido siempre esta visión anarquista, a ¿no? las editoriales o sea, no le gustaba que nadie manosee su literatura, ¿no? en ningún sentido, ¿no? y eso hace que esté ahí la obra, y que no se lea como se debería leer, ¿no? Y eso, es, eso para mí es la literatura boliviana, ¿no? es, es una cosa tan, tan sagrada, que le ha puesto tanta sangre, tanta cosa, pero que está ahí, y todavía para, para entenderla. ¿no? Ningún consejo, no me gusta dar consejos si no me los piden, ¿no? si alguien me pide personalmente le diría, pero no, no tengo consejos en ese sentido, simplemente que, que sean fieles a sí mismos nomás, pues, y que busquen por ahí, ¿no? algo van a encontrar. O sea, yo nunca busco algo cuando leo, más ¿no? o sea, bien yo creo que justamente empiezo a leer y algo te está encontrando. Digamos, ¿no? Entonces, eh, sí, obviamente que yo quisiera pues, replicar muchas sensaciones que he tenido con, o experiencias que he tenido que me han causado. O sea, por ejemplo, ese es un libro que me fascina, el Gran Sertón Vereda de Mirar Rosa, digamos, ¿no? me parece lo máximo, lo máximo. Ese lo puedes abrir donde sea y tiene una frase, pero a la vez la historia es un western, los yagunzos, como en el mismo que Chaco, los Nordestinos, que tienen unas historias muy increíbles. Eso me parece genial, digamos porque tiene una combinación muy fuerte de narrativa, una combinación muy fuerte del paisaje y tiene una, una, una profundidad poética muy grande. ¿no? Entonces eso me parece que es lo que uno aspiraría, digamos, en mi caso. Digamos, ¿no? Buscar algo así. Porque el que lee no es el mismo, pues, ¿no? o sea, uno va cambiando siempre, ¿no? entonces ahí descubres otras cosas. ¿no? Y porque sabes que ahí has encontrado muchas cosas. ¿no? O sea, yo más bien soy medio clasicón, digamos. ¿no? O sea, a mí me cuesta todavía leer lo nuevo, trato de leer lo nuevo, pero creo que todavía no he entendido lo clásico, digamos, lo antiguo. Lo... Entonces, ¿no? o sea, pues, yo trato de volver siempre justamente al sertón o a. El Ulises de Joyce o a los libros de Kafka, digamos, trato de siempre, trato de ver al mismo Quijote, digamos, ¿no? O sea que ya parece muy antiguo, pero es así, porque creo que son, son talismanes también, cosas que tienen muchas capas, ¿no? Y que más bien uno tiene que leerlos en el tiempo, porque como vas cambiando, tal vez también vas descubriendo otras cosas, ¿no? En esa lectura que estoy.